Me dijo, ay, ¿qué está haciendo? Ay, ay, es que desde aquí, ay, uno a veces sí es mal pensado, ¿no? Ay, mamá, me salió un pelo en la comida. ¿Y qué? Pues mío, y yo soy limpia. Ay, pero es que es un pelo corto, que Pues de los que me están saliendo aquí, no será que cogí, me rastreo la coca, le ahí. ¡Trague! Uy. Papito, ¿qué hacemos de comer? ¿Pollo o carne? Eh, espera un momento, es que estoy. Ay, diga nomás pollo o carne, ayúdeme eh, a decidir. No sé, mamá, lo que usted quiera. Ay, no, ayúdeme a decidir usted, hombre. Ni por eso. No le va a tocar mover un dedo, le los hago de tragar. Hágale, hágale, a ver, dígame, ¿qué no, hago? Pues, ¿Pollo o carne? Pollo, sí, pollo. A mí me gusta el pollo. No, pero ayer fue pollo. ¿Y otra vez pollo? No, voy a hacer carne. ¿Aló? ¿Aló? ¿Señora Mariela? ¿Quién? Doña Mariela. Eh, doña Mariela murió ay ay no cómo así pero cómo así cómo fue eso ay no no no pero si yo ayer hablé con ella no mentiras se equivocó de número zorra zorra usted ¿qué? ¿no tengo hambrecita no tiene algo de comer? No pero ah sí allá en la nevera hay un tarro de helado que tiene Uy. ve Mamá, pero esto es sopa. Sí, señor, de cebada. No se lo voy a tomar todo. Ay, no me diga. Ay, ¿qué pasó? Ay, no me diga. ¿Qué pasó? No me diga. Bueno. Ay, ¿qué pasó? No, no me dijo. Pues no sé. Yo estaba pensando que tal vez tú quieras. Mijo que si usted tiene las escoba ahí? No, señora, no la he visto. Bueno. Bueno, pues, no sé, estaba pensando... Voy que a buscarla estás... porque a mí me parece que la última que la cogió fue su hermana. Bueno, espere que creo que ya sé dónde está. Bueno, pues, no sé, estaba pensando que tal vez... Porque querías... es que es la más bonita, la que me gusta, la que... Me hace reír. <risa> sí, pues, imagínate que él me dijo... ¿Qué? Espérate. Ay, ¿cómo cambia la voz. Ay, ay, sí. Ay, me no se las defina. Y mira ya la porquería son en el baño, los cucos ensangrentados que dejó. ¡Chito, mamá! chito, me importó un culo que escuchen. Ay. Aló. Nada, es que me pegué. Bienvenidos a otro capítulo de ortografía con Clay. Mijo, alcánceme un frasco que está ahí. Hoy vamos a ver la forma correcta de utilizar. Ahí, ay y ahí. ¿Dónde? Usas ahí para referirte a un lugar. Ahí, mire. ¿Dónde? Ahí, mire, ahí, lo estoy viendo Acá no hay ningún frasco Usas Ay con h del verbo a ver En ese mueble hay un frasco No me voy a hacer parar No hay ningún frasco Lo estoy viendo No me voy a hacer parar Y hay sin h de exclamación Hasta que me hizo parar, mire, mire, ahí, hay un frasco ¡Ay!